una idea que se practica a toda Europa que hay muchos países que que tienen como a una com a o como respuesta principal y para tant, una de las primeras fichas de la nuestra cátedra es dar con ella a la sociedad en general pero también particularmente a las alumnas a al profesoras de manera que se estudiar dentro del que es la educación el trabajo social que es pugui estudiar también todas las prácticas restaurativas incorporadas dentro de otras de, maneras de resolver los conflictos los que creemos que el conocimiento es eh, un elemento transformador de la sociedad. Pues vemos con muy buenos ojos la idea de cátedra, ¿no? la idea de hacer un espacio de investigación, pero que también incorpora sensibilidades, intereses, hasta curiosidades intelectuales, porque el conocimiento es lo que hace más para lograr cohesión y ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Por lo tanto, si queremos hacer un relato, que es el relato que incorpora a todos, tenemos también que hacer una eh, lectura y una proximidad, que es crear condiciones para esa palabra. La historia ha demostrado, y los procesos de transición incluso también están demostrando, cómo es imposible pasar página, como los procesos no se cierran cuando se pasan página, sino que cuando se pasa página, normalmente quedan ahí, enquistados, y en algún momento acaban saliendo. Por lo tanto, me parece muy importante en el momento actual de Euskadi que se aborden adecuadamente las distintas situaciones de victimización. La justicia restitutiva es propia y verdadera justicia. Es propia y verdadera justicia, pero que quiere recuperar algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los tiempos, y es a la víctima. Pienso que una sociedad que quiera realmente hacer justicia social no puede basarse en una justicia penal, en una justicia punitiva, que se agote en el castigo. Tiene que ser una justicia humana y para que esa justicia sea realmente humana hay que atender, hay que tener en cuenta las necesidades de las víctimas. La justicia restructiva desde ese punto de vista, por tanto, se convierte en una clave fundamental para poder alcanzar la justicia social a mi modo de ver. Todas estas cosas que tienen a ver con la nueva manera de enfocar la realidad de, de la justicia amb eh, el contexto en el, context en el qual estem movent nos moviendo yo creo que son importantes. La justicia restaurativa es una manera de trabajar que tiene muchas bonanzas y, por tanto, eh, siempre que se trabaje a criterios éticos, a criterios eh, de políticas claras y que no siguin enganyosos en cap sentido, seguramente contribuirá a que haya justicia social. En un món en el que de verdad se separa el DRET o la justicia diarna y la ética, que nosotras pueden contribuir a que se entenda que no haya justicia sin esa compromiso en las personas. Y, y això fa que en una facultad como esta, de educación social y de trabajo social, forman personas que intentan una calidad de vida a otras personas, pues que haya también una perspectiva eh, desde la justicia en general, en mayúsculas, del dret de la de la ciencia que investiga eh, el que es millor para la soledad a la hora de afrontar los conflictos, ya sigui desde una óptica de las personas que han viscut situaciones de conflicto directamente y que pueden estar en las personas o que han estado víctimas de estas situaciones, o ya sigui desde una óptica preventiva ¿no?, de generar una cultura eh, de que comporte una manera de afrontar el conflicta en el que pueden entenderas, pueden perdonar, pueden hacer narraciones conjuntas de historias y tant, pueden contribuir a que el món sigui una mica més habitable para todo.